es físico nuclear y discípulo del premio Nobel Louis Nel. Ha desarrollado su carrera en el CERN, en Suiza, donde tuvo un papel más que importante en el descubrimiento del bosón de Higgs y desde ahora Paul Lecoq pasa a la historia de la Universidad Politécnica de Valencia como doctor honoris causa. Hence, my words of gratitude for you to have Doctor Honoris Causa by UPV. And also for being an active collaborator of the I3M Research Institute, a joint research institute between the Spanish National Research Council and our university that so rightfully suggested you as a candidate for this distinction. Congratulations, Dr. Paul Lecoq. Today is a day of joy for all of us. El profesor José María Benyoc ejerció como padrino del honoris, realizando un recorrido por su intensa trayectoria laboral y destacando la importancia de Lecoq en descubrimientos tan importantes para la humanidad como el bosón de Higgs. Lecoq, por su parte, analizó en su discurso cómo ve la situación de los centelleadores, que le han permitido patentar un equipo de escáner PET 180 veces más sensible y 160 veces menos dañino para el paciente que los que se pueden encontrar actualmente en el mercado, concluyendo que se abren nuevas perspectivas para sensores multifuncionales inteligentes. ...extraordinaria expertise en este domingo... Really ...que like me gustaría explotar lo tanto posible... ...y ahora tengo la legitimidad por hacer eso, gracias por uh, uh, eso... ...que permitió abrir una nueva perspectiva... ...para nuevos sensores inteligentes multifuncionales. Un emotivo acto que el propio Lecoq quiso finalizar... ...dirigiéndose a la audiencia en castellano y valenciano. Quiero dar las gracias a la Universidad Politécnica de Valencia por su acogida. También el rectorado por otorgarme el grado de doctor honoris causa. Felicitar el equipo con el cual estoy trabajando. Y ahora, more más difícil para mí, try en Valencia. Y también todos los valencianos y valencianes que nos han rebut tan amistosamente. Y terminaré gritando, visca Valencia.